Asustados entre metro y medio, con recelo del contacto humano, en la calle nadie se conoce. Sí, soy yo, sí. Te conocí por la voz y por tu porte. Comencé a marchar por la avenida. Una lágrima me cayó de puntillas. Mucha gente caminando a medio rostro Solo ojos me decían voy, voy llorando No había bocas que movieran los labios Solo miradas con mensajes sabios Mascarillas conservando media cara media cara con los ojos conservando asustados entre metro y medio con recelo del contacto humano en la calle nadie se conoce soy yo, sí te conocí por la voz y por tu porte soy yo, sí te conocí por la voz y por tu por Llego a casa, descanso mi cara, mi respiración parece más clara. que angustia vivir todo el día. Respirando mi viciada ansia qué angustia vivir todo el día con mascarilla y sin alegría. En mi estudio no existen los virus, estoy solo y tengo sosiego.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 que me sacan de esas maldiciones componiendo todas mis canciones que me sacan de esas maldiciones viviendo un carnaval forzado viviendo un carnaval forzado